¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo Aristez Zavala, doctor en Ciencias Administrativas. Eh, quiero agradecer a la revista Sincerco Zoom por proporcionarnos a la doctora María Isabel de la Garza Ramos y a mí el espacio para la publicación del de artículo titulado Influencia de la Familias en la relación de la heterogeneidad familiar y la postura innovadora de la empresa familiar. Se exploró el efecto de la Familias en la relación de la heterogeneidad familiar y la postura innovadora de la empresa familiar en cinco negocios de la capital de San Luis Potosí, México, mediante el estudio de caso, haciendo uso de la tipología de Rondi y colaboradores, donde se encontró que la Familias llegó a aumentar la probabilidad de operar bajo un comportamiento estratégico determinado. En específico, se encontró para las cinco entidades un perfil de reenactor, esto es, una baja inclinación al riesgo y un alto pego a la tradición con enfoque al logro de la continuidad en el largo plazo. El objetivo principalmente fue analizar el efecto de las familias en la relación de la heterogeneidad familiar y la postura innovadora de la empresa familiar, siendo las contribuciones centrarse en la familias como fuente de su comportamiento organizacional, profundizar en el contexto de la innovación en función de la heterogeneidad familiar de las familias, utilizar empíricamente en conjunto con lo anterior la tipología teórica de la postura innovadora de la empresa familiar y hacer un análisis prospectivo del tema. Los constructos para eh, la parte teórica y el trabajo de campo fueron la familiness, la heterogeneidad familiar, y la postulina de bueno, la empresa familiar, aquí mostrándose las dimensiones de cada uno de ellos, lo cual en su conjunto nos podrían conducir a un cierto comportamiento estratégico o perfil, el cual se podría mostrar en la parte del de, eh, triángulo. Luego, el método estudio de alcance correlacional y enfoque cualitativo a través de un estudio de caso múltiple, siendo la población de estudios cinco organizaciones con distintas características organizacionales, así como diferentes eh, generaciones familiares dentro de eh, la colección dominante. También se procuró que como informantes clave eh, se contara con la participación de actores eh, que desempeñaran un rol bastante importante en la toda la organización y tuviera una relación eh, también de importancia eh, con el fundador de cada una de las organizaciones. Los resultados apuntan a un niveles de altos de Familiness, coincidiendo en las cinco organizaciones, así como el mismo perfil eh, de Renactor para las mismas. Además, se pudieron observar en conjunto eh, varias relaciones eh, con producto de eh, la Familiness con eh, lo previamente mencionado. Como conclusiones, se generaron una serie de proposiciones que no fueron posibles plantear previamente debido pues, a la naturaleza del tema mismo. También, los riesgos parecerían ser independientes de la antigüedad, tamaño y sector de las organizaciones estudiadas, así como de la generación de sus colecciones dominantes. También se encontró pérdicamente lo planteado por Rondi y compañía, lo que dio pie a generalizar desde un punto de vista analítico los resultados obtenidos, más no estadísticamente, dada la misma naturaleza de la presente labor investigativa. Finalmente, el análisis prospectivo... Es vital comprender la dinámica sistémica de las esferas familiares y empresarial para reconocer su influencia mutua y evaluar su naturaleza positiva o negativa. Deben implementarse diferentes mecanismos para mejorar la toma de decisiones según sean las particularidades de cada colección dominante y negocio, con el fin de innovar y lograr competitividad estratégica. Es necesario que las familias empresarias reconozcan que la innovación es un hábito que se puede construir al involucrar a todos los colaboradores, sean familiares o no. Y finalmente, la capacidad para vincular el pasado con el presente podría ayudar a continuar operando con en el futuro, aunque suene paradójico teóricamente, en la práctica es posible. Muchas gracias.